Sí, qué tal, Bueno, buenos días. Bueno, este, la verdad que fuimos invitados este, por el Consejo para bueno, conocer este proyecto de ordenanza de paradas seguras. Eh, la verdad que es un proyecto muy interesante, creo que... Eh, que va a ser importante poder aplicarlo, una vez que esté obviamente eh, la ordenanza publicada, desde el lado de la empresa, obviamente comunicamos nuestra decisión de colaborar, de ver de qué manera poder comunicar a toda la sociedad y capacitar a nuestros conductores para que esto eh, se pueda llegar adelante, y me parecen medidas que son muy importantes para que un granito de harina más para erradicar el tema de la violencia, no solamente contra las mujeres, sino también los adultos mayores y los menores de edad. Habiendo tomado conocimiento del proyecto, ¿qué punto les parece más importante? ¿Cómo se aplicaría en los hechos concretos? ¿no? Teniendo en cuenta de que están los recorridos de la empresas, hay horarios que cumplir también. Sí, sí, bueno... Este, estos proyectos son este, muy eh, fácilmente aplicables si se usan responsablemente. Si son, si son utilizados para las personas para las cuales fueron pensados y son utilizados para las personas que en algún momento tienen alguna situación de violencia, este, esto gracias a Dios no pasa en todas las vueltas, en todos los recorridos, sino que este, pasan este, esporádicamente. Lo importante es que cuando pasen podamos accionar y dar una mano y ayudar y colaborar para que, eh, para que esta persona que está en una situación de violencia pueda ser y sentirse resguardada. Si, sí, por el contrario, digamos esta, esta, estas acciones que son muy importantes por parte del Consejo, son tomadas y, y, y son mal utilizadas por los usuarios, obviamente que pueden llegar a generar algún tipo de problema, pero bueno, confiamos en que la sociedad en su conjunto, sobre todo los usuarios del transporte público, van a saber utilizar esto.